¿Qué tal, yo Soy Cerecero y vamos a ver esto que es clave, los empujones. ¿Qué pasa con los empujones? Pues bien, eh, es una técnica que la verdad no muchos dominan, pero si lo sabes hacer bien, va a ser clave para tu juego. No tiene mucha ciencia, únicamente es colocar a tu jugador paralelo al, al juego que tiene la pelota y ahí meter el empujón. Ahí es el momento donde metes el empujón. Aquí, por ejemplo, para vale un largo, te van a ganar la pelota... Presionas el botón B o cuadrado eh, sola, la mantienes presionada, jalas, jalas la playera, jalas la playera y quitas la pelota. No tiene mucha ciencia, vean nada más el espacio que tenemos. Yo... Es un momento donde ahí justamente cuando estás Ahora paralelo al jugador contrario, ahí presionas, ve, ahí jalas, ahí muerdes, muerdes, y quitas la pelota. Eh, practíquenlo, tengan el timing Porque si lo llegan a hacer mal Pueden perder un tiempo y dejar al delantero solo O provocar un penal Si jalan de más esa playerita, Fiferos Pues bien, yo soy cero Y recuérdenlo, llevándote puesta la playera del rival FIFA la vida